Hola, hola, buenas a todos, aquí somos comentando un día en la taberna y hoy tenemos como cada domingo la coctelera. Hoy venimos con un mazo que salió en la encuesta que hacemos en Twitter en la taberna y salió como ganador hidralodón, así que nada, tocaba jugar cazador esta semana, probar a ver mazos y cosas que podían salir y básicamente hemos optado por un mazo de cazadoras y. bestias, que es casi casi eh, OTK Que te puede matar en un turno si lo, si lo consigues Hacer bien, pero bueno eh, en, en general el mazo Es generar Mucha presión, o crear mucha presión Muchas bestias con embestir eh, Capacidad para limpiar la mesa Muchos secretos Para poder para poder Controlarlo, etc y, y nada, a, poco a poco Ir presionando, apretando Hasta que ahogas al rival y lo matas así en resumen rápidamente ahora vamos a pasar a, a, a hacer el desglose del, del mazo pero bueno, lo, lo comentamos enseguida bien, lo primero que tenemos que saber sobre este mazo es que casi nunca se queda sin recursos, eres capaz de generar un montón de cartas o de robar o de poner cartas encima de la mesa que no te quedarás nunca sin respuesta ante tu rival, si tendrás algo que poder hacer con el criador selectivo Puedes crear copias de las cartas de tu mazo desde un primer momento de la partida. Entonces ya dependiendo de lo que te toque, puedes elegir una carta u otra. Luego, tenemos una, de, una copia del búnker de Dunvaldar. Esta nos va a hacer robar todos los secretos de nuestro mazo. Entonces, con eso siempre vamos a tener algo que hacer. También, el Cañón de Arpón nos va a hacer dragar... Y además si es una bestia le reduce el coste, algo que nos viene genial para poder jugar más cartas. Además tenemos también el sable de Azara que invoca los sables hundidos cuando... O sea es una carta, el sable de Azara que es la, una carta con embestir que tiene el último aliento que te coloca el sable hundido. Entonces el sable hundido cuando lo rescatas de tu mazo invoca, tiene un último aliento que es invoca una bestia aleatoria, lo que te viene bien. Para sacar más recursos de tu mazo. Tenemos también los carreros pico-tormenta, que reduce los costes de bestias. Tenemos la coleccionista de mascotas, que te invoca una bestia. El oso de montaña, está súper bien, porque te crea las copias. El propio hidralodón, que él solo llena la mesa. Tenemos también, por ejemplo, el reír mascota, para poder resucitar. O sea, nunca te quedas sin recursos. Siempre tienes algo que hacer y siempre tienes respuesta. Es un mazo que me ha gustado mucho, precisamente por eso. Bien, el segundo punto a destacar del mazo es... Las cartas que tienen en vestir Tenemos un montón de cartas con en vestir Ya sea las cabezas del hidralodón Ya sea el sable de asara El sable hundido También el carnero de batalla O sea, son, son cartas que tienen en vestir Que van súper bien para sacarlas ¡Pum! Limpiar la mesa y para adelante A otra cosa ya, Y ya nos planteamos qué hacemos con el resto de De las cartas que nos quedan a nosotros en el tablero O sea, está muy muy bien siguiendo con la idea general de lo que ya hemos comentado del mazo es el hecho de poder llenar la mesa o sea tenemos un montón de capacidad para invocar cartas o para sacar cartas del mazo sin realmente tenerlas en la mano que esto nos da una ventaja enorme a la hora de llenar nuestro tablero para trabajar con eso entonces esto en combinación con la propia naturaleza del hidralodón nos hace tener una mesa lo suficientemente llena como para ser capaces de hacer un 30-0. O sea, haces una... Lo matas al rival en un turno y listo, otra cosa. O sea, combinado eso con que tengas el cañón narpón arpón, que tengas un disparo explosivo, que tengas las redes de espinas, eh, te da un daño explosivo brutal a la cara del, del rival, que bueno. Ya en una de las partidas que tenemos aquí de fondo Aparece y vale la pena O sea, mola un montón cuando eres capaz de sacar un turno de esos Añadiendo a este pack de cartas que tienen en vestir Podríamos plantearnos coger y meter el rey de las ratas Que está muy bien que además O sea, tiene en vestir Es una carta de coste 5 que puedes invocar con el coleccionista de mascotas Que al cañón de arpón le tiene también bastante bien Pero es que además eh, Cuando mueren 5 cartas que tengas tú en el tablero se, o sea, entra letargo y luego revive Entonces esto va muy bien con la mecánica que hemos dicho Por ejemplo, el coleccionista de mascotas O con el propio Hidralodón, Ya que es un 5-5 que vamos a tener, entre comillas, permanentemente en la mesa Entonces este, este rey de la rata lo puedes cambiar por alguno de los carneros O a lo mejor quitar la flecha cérea que tenemos al principio del mazo Que bueno, que hay, hay veces que pff, te llega tarde O no la tienes en el momento que toca Y se desaprovecha un poco Además de todo esto, jugando el mazo se ha quedado un combo bastante bastante gracioso que es con el terror espiral arco doble, o sea esta carta que cuando la tienes en mano y utilizas un hechizo, luego cuando le invocas un grito de batalla es que el próximo hechizo es doble, ¿vale? que la tengamos en mente. Esta carta combina muy bien con el hecho de que tengamos un montón de secretos baratos, ¿vale? Nos vale para poder activar ese, ese grito de batalla, pero es que además ese grito de batalla lo vamos a querer usar siempre, siempre, siempre con el revir mascota. Ya sea para invocar dos hidralodones, ya sea para invocar dos osos de montaña, ya sea para invocar dos King Crash, o sea, el hecho de met meto King Crash, te lo estampo en la cara... Vale, me lo matas, pero es que yo ahora saco, en el, en el siguiente turno saco un Terror Espiral, saco un Revivir Mascota y ese Revivir Mascota resulta que me invoca dos King Crash o que me invoca un King Crash y un hidralodón o... O sea, es fantástico, fantástico ese combo. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de nuestra coctelera de Hearthstone, como ya sabéis tenéis en la descripción... Todas las redes de la taberna, ya sea nuestro Twitter, que por ahí creamos bastante contenido, ya sea de Hearthstone, de WoW o de cualquier videojuego en general que tengamos ahora mismo en el canal. También recordad que tenéis el código del mazo en la descripción del vídeo para que lo tengáis ahí rápidamente, para que lo podáis probar, aparte de bueno, haberlo visto en pantalla y haberlo visto en juego y demás... Eh, que no tengáis que ir buscando las cartas Sino copiáis el link Lo metéis en el Hearthstone a la hora de crear el mazo Y os genera El, el propio Hearthstone os genera solo De forma automática el, el mismo mazo que tenemos aquí en la taberna Bien, con todo esto Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Recordad pasar por Twitter vale, Para votar En el vídeo de la próxima semana A ver qué, qué nuevo Bicho colosal Traemos a la, a la coctelera y nada, con esto cerramos. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.